Rafael Albuquerque, ex vicepresidente de la República Dominicana, manifestó que la situación que atraviesa el país merece la atención de la ciudadanía. Aboga por el respeto a la Carta Magna y el acuerdo entre los principales líderes. Esperamos que impere la sensatez, la prudencia y que todos nos pongamos de acuerdo desde el PLD de la necesidad que tenemos de respetar la Constitución.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 Su noticiero regional Joan Paulino